Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Karen? Un placer tenerte en este backstage para el día 14 de agosto a las 19 horas en mi canal. ¿Cómo estás? Contame. Hola, Rubén. Sí, bien. Aquí eh, estoy desde Ecuador. Eh, está haciendo un poquito de frío Ya es de noche, pero todo muy bien. Eh, les cuento un poquito a las personas que nos están mirando. Eh, mi nombre es Karen Vázquez, tengo un canal en YouTube en el cual se llama Enjoy Cake, eh, hago postres saludables, wow. bajos en grasa y en azúcar. Qué rico entonces, además de ser saludables, son bajos y ricos, <ríe> creo que va a ser una experiencia muy, pero muy entretenida este, poder probar algo de lo que vos haces. Yo acá estoy directamente en Argentina, bueno, ella está en Ecuador y eh, vamos a ver qué es lo que esa, ella está haciendo en su canal. Es algo bastante interesante, ¿no? Porque bueno, como dijiste vos, es rico y saludable. Así que bueno, gracias Karen por este, tomarte este tiempito para estar en el canal. Eh, ¿Y cómo va a ser este, el, el directo que vamos a tener el día sábado? Porque además de cocinar cosas ricas, de hacer, tener recetas saludables, eh, también tenés un condimento muy especial. ¿Qué es lo que vos haces también en tu canal mientras haces estas recetas? Sí, es, siempre hago un mensaje de acuerdo a mi experiencia lo que Dios me ha estado enseñando lo que Dios me ha estado mostrando en esos momentos eh, entonces vamos a estar a la vez que vamos a estar cocinando eh, horneando, no sé si se pueda decir la receta eh, ¿se puede? por supuesto, decila, decila porque yo quiero que la gente ya esté atenta inclusive lo que van a ver backstage, quizás eh, ...van a tener la oportunidad de conseguir algo... ...y bueno, estar preparados ahí, ¿no?... tomar nota y, y hacer lo mismo... ...así que contanos entonces de qué receta se va a tratar. Ya, eh, vamos a hacer unas galletas al horno... Eh, ...vamos a estar a la vez de cocinando... ...también vamos a hablar acerca de el sufrimiento... Eh, ...es algo, es un tema un poco difícil... Eh, pero vamos a ver si el sufrimiento es algo bueno o es algo malo. Si Dios, si nos dejamos, si permitimos que Dios nos hornee o nos deje crudos. Oh, bueno, bueno, bueno. Un, un, creo, sinceramente, entonces que va a estar demasiado, muy, pero muy interesante. Vamos a tener una charla, y no solamente una charla. Gente, les quiero decir, ella está diciendo, vamos a cocinar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Saben por qué? <ríe> les cuento que... <ríe> Cuando me contacté con Karen, ella me planteó este desafío. ¿Por qué no hacemos una cocina en vivo? Yo dije, la verdad, les cuento a audiencia que yo no tengo experiencia en la cocina, prácticamente más que las cosas básicas. Y, y bueno, y hacer un postre o hacer algo de lo que hace Karen normalmente, que le sale todo bien, sabe sale todo rico, yo no tengo experiencia. <risa> Así que para mí va a ser un gran, un gran desafío. Este challenger consiste en varias cosas. En primer lugar, Seguir al pie de la letra lo que Karen este, me ha mandado, eh, la receta, para que pueda conseguir los ingredientes, los elementos, y bueno, y en vivo y en directo, el día sábado, ¿sí? Presten atención, gente, presten atención. Voy a estar haciendo todo lo que ella hace siempre, ¿no? Voy a estar cocinando, intentando cocinar. Y sí, vamos, si, sí. vamos a ver si a Rubén se le quema o no las galletas. <risa> espero que no, espero que no. Por eso, este es, es un desafío bastante difícil porque tengo que prestar atención a la receta. Tengo que prestar atención a hacerlo correctamente. Luego que el horno esté a la temperatura ideal y que no se quemen las, la, las galletas. Pero por sobre todas las cosas, gente, hay algo que más difícil de todo, me parece, es poder continuar con la programación en vivo, poder prestar atención al mensaje y a su vez este, no tener ningún problema técnico, porque voy a estar solo, las cámaras, el setup, tengo que trasladar un montón de cositas, pero bueno, créanme sinceramente, no se lo pierda porque de acá puede suceder cualquier cosa. Así que bueno. Yo creo que... Sí. Yo creo que Rubén se va a poner los zapatos de una mamá, va a ser de todo. Creo que a sí, va a, ser, va a ser muy pero muy difícil, realmente voy a estar solo, no tengo ninguna compañía ni ningún monitor, estoy en mi casa solo este fin de semana, así que va a ser, va a ser completamente difícil, pero bueno, a mí me encantan los desafíos, me encanta este Challenger, yo creo que... Va a ser muy bueno porque no solamente voy a aprender a, a cocinar, <risa> sino que también voy a tener un mensaje y ustedes también, gente, eh, van a poder este, aprender varias cositas. Una receta linda, saludable, para compartir con su familia, sus seres queridos, pero también un buen mensaje porque Karen este, se, eh, se las trae, se las trae muy bien con lo que hacen contenido increíble. Así que bueno, Karen, eh, ¿tenés algo para decirnos? Bueno, acá dijimos de nuevamente, el día 14, sábado 14, a las 19 horas, Argentina por mi canal de YouTube Rubén Rico, vivo vamos a estar entonces eh, junto a Karen y tu canal mencionarlo para que también vayan a ver un poquitito no sí mi canal es eh, se llama Enjoy Cake ahí eh, Rubén creo que les da de dejar en un comentario para que vean y me sigan es que les gusta hacer pasteles es que les gusta hornear y no se lo pierdan, porque yo creo que va a estar súper entretenido y divertido. Exactamente, también se viene face to face con 100 preguntas, entre todo esto, mientras estamos cocinando, estamos hablando y haciendo todo lo demás, también hay un momento entretenido de, de, de 100 preguntas, que siempre cada invitado que viene acá tiene la oportunidad de hacerlo, este, y bueno, y ahí, así que vos me pones a prueba a mí, yo te pongo a prueba a vos, así que vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, ¿no? Y por supuesto, gente, entonces no se olviden este, los invitamos justamente para que este sábado puedan estar ahí conectados, inviten a los demás, no se queden con esto solamente ustedes, inviten porque va a estar muy, pero muy interesante. Yo creo que va a haber un montón de damas conectadas a ver cómo hacer esto, pero sobre todo para ver si yo puedo hacerlo van bueno, a ver a ver si si falla Rubén o no. Claro, espero <risa> espero que salga todo bien, no sé, la verdad que, Ay, <risa> lo interesante que Es interesante sí. que el, el sábado vamos a estar. Ahí. Así que gente, no se lo pierdan, por favor, el sábado entonces nos reencontramos. Nos vamos a ver entonces en nuestro canal de Rubens Vivo. No te lo pierdas, nos vemos allí.